Buenos días, soy Elos Rodríguez, eh, presidente de la Confederación eh, de Repositorios de Acceso Abierto, COAR, y quiero empezar por agradecer la gentil invitación para presentar en vuestra conferencia y lamentar no me ter tener sido posible estar ahí con vosotros en Córdoba y pedir disculpas por el portuñol que van a, a oír en los próximos minutos. COAR es una asociación internacional que tiene miembros en más de, de, de, de, de, de, de, de en 41 países y tiene 130 miembros en todos los continentes, de los cuales 13 miembros son de América Latina, y que trabaja como voz estratégica para los repositorios, promoviendo la interoperabilidad y el alineamiento entre los repositorios, sus redes nacionales y regionales, y de esas redes regionales entre ellas, y también para la, la creación de capacidad para el entrenamiento, para la, la, la, el compartimiento de buenas prácticas entre la comunidad que trabaja en, en los repositorios alrededor del de mundo y eh, finalmente también eh, para, a, apoyando el, el desarrollo de servicios de, val, de valor añadido eh, eh, sobre los repositorios. Uh, COBAR es una organización verdaderamente global y eso también se puede ver en la composición de su comité ejecutivo que tiene miembros de, de Europa, de Asia, de América del Norte y también con mucho gusto de, de América Latina con nuestra colega Bianca Amaro de Brasil que ha sido, que ha sido recién electa uh, como miembro del de la, de la Consejo Ejecutivo de, de COBAR. Me gustaría hoy de hablar un poco con vosotros, de compartir con vosotros nuestra visión uh, sobre el sistema de comunicación científica, sobre el sistema que tenemos y el, el sistema que, dese que deseamos. El sistema de comunicación científica hoy en día se puede decir que está muy defectuoso. Podemos apuntar diversos problemas, pero uh, desde luego lo tres problemas principales, que es que no es un sistema de comunicación sostenible no es un sistema de comunicación científica equitativo y también no es un sistema de comunicación científica particularmente innovador, porque si miramos a lo que la revista científica hoy en día, con las revistas científicas desde su creación hace 350 años, o mismo desde que las revistas científicas se empezaron a convertir del papel al electrónico en los últimos 30 años, podemos concluir que nada ha cambiado, de fundamental en, en, en, la, en las revistas científicas y en la comunicación científica. Pero de todos esos problemas yo me quiero enfocar hoy sobre todo en el problema de la, de la sostenibilidad y de la equitabilidad. Desde, desde luego el primer punto es el problema del, del coste, del precio uh, uh, de las revistas científicas que como todos sabemos se está viendo aumentando desde hace algunas décadas para precios que son completamente insostenibles, de miles de, de, de dólares o de euros por cada título. Y tampoco la solución que se está empleando ahora mismo alrededor del mundo, de que son los, los big deals, tampoco es una solución porque significa, de hecho, uh, un aumento de, de, de los costes y de la inversión que, que las universidades, los países tienen que hacer en, en comprar Revistas, paquetes de revistas científicas de los cuales muchas revistas, muchos recursos no tienen de hecho utilización e interés para la, la, la comunidad y, hay, y empieza a haber muchos estudios que lo demuestran, que solamente una parte de, de los recursos que están incluidos en los big deals son de hecho muy utilizados por las comunidades que, que, que, que tienen acceso. Pero el problema no es solamente el problema del acceso, es también el problema del de, de desequilibrio, uh, uh, sobre todo entre algunas regiones y algunas comunidades, en, en, en la diseminación de, de información. Así hay un problema no solo de acceso, pero un problema también de participación. Uh, la imagen que estoy presentando ahora mismo ya tiene unos años es, es sobre con datos de 2011 pero pienso que hoy en día la imagen no sería muy diferente de lo que lo que es hoy que es decir que hay una dificultad no solamente en acceder a la información científica pero también en publicar información científica en algunas regiones de, del mundo y como como sobre todo en el sur global pero, y además, el modelo que algunos están planteando de, de acceso abierto baseado en, en el pago de taxas de publicación, tampoco es un modelo sostenible y tampoco se puede considerar una buena alternativa. Porque, por ejemplo, si miramos a la evolución de los precios y si miramos a, a los datos que tenemos, que, que por ejemplo, en 2014, el costo medio de la APC de, de las revistas de acceso abierto puro era enredor en de 1.000 euros y las de, de acceso abierto híbrido, o sea, revistas de suscripción y, y, y que al mismo tiempo ofrecen la, la, la publicación de, de artículos en acceso abierto, serían de, como de 2.000 euros. Y cuatro años después, la realidad hoy es que las revistas de acceso abierto ya cuestan casi 1.500 euros. Uh, uh, uh, uh, dólares, euros y más de 45% y las revistas híbridas como 2.500 euros. Así que se puede preguntar si el sistema de comunicación uh, uh, uh, científica uh, uh, que está baseado en, en, en un, un modelo de negocio que es uh, altamente rentable uh, es mal, malo para la ciencia y, y cuando digo... Que es asombrosamente rentable. Estamos hablando, por ejemplo, de Elsevier, que ha tenido resultados en 2017 de 900 millones de libras, o sea, más de 1.200 billones de, de dólares. Si sí, la respuesta es sí, esto es dinero que podría ser utilizado de otra manera y de una manera más eficiente por, no, por la comunidad científica, por nuestras universidades, por nuestras instituciones. Y eso es exactamente nuestra, nuestra, nuestra propuesta, nuestra solución, es de fortalecer y ampliar el papel de las instituciones como las universidades en la comunicación científica, construyendo un espacio global de conocimiento común baseado en la red de repositorios que hoy en día ya existe en todo el mundo, de, en, en la mayoría de las instituciones. Los repositorios uh, uh, se plantean como una infraestructura esencial para la ciencia abierta y la innovación y, y son, pueden tener muchas funciones muy importantes, desde luego, desde funciones de gestión, de apoyo a la gestión para los rectores y los responsables institucionales para que conozcan cuál es exactamente la producción científica de sus instituciones hasta también como el, el, el papel principal de, de acceso abierto, de promover el acceso a la información científica académica a los estudiantes de, de, de, de, de, de la universidad, a otros investigadores o a la sociedad en general, mismo, a, por ejemplo, a otro tipo de organizaciones sin ánimo de, de, de lucro. Y América Latina ha sido pionera en, en, en acceso abierto, que ha, tanto en la creación de revistas y sistemas de revistas científicas de acceso abierto, como en el desarrollo de centenas de, de, de repositorios que se están organizando en redes y sistemas nacionales y también en una red regional que es la referencia, que es la red de repositorios de acceso abierto de América Latina, que es un, un ejemplo a nivel internacional. Y esta red distribuida de, de, de, de infraestructuras, de repositorios y otras infraestructuras, está muy alineada con, con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible eh, que se han planteado, porque son estos sistemas abiertos, abiertos distribuidos, eh, son más flexibles, sostenibles y menos propensos a fallos a, o a ser comprados y encerrados por empresas comerciales. Y por eso es muy importante que las universidades sigan uh, uh, apoyando y sosteniendo este, estos recursos. Es muy importante que uh, las universidades uh, uh, puedan uh, uh, continuar invirtiendo, apoyando y sosteniendo lo que son los, los servicios locales como sus repositorios o sus plataformas de publicación uh, uh, científica para también uh, uh, y, y ayudar para que, que esos se conecten a servicios y, uh, uh, nacionales y Internacionales. Las, las infraestructuras de las universidades pueden ser uh, soportadas o manejadas individualmente, pero cada vez más uh, en muchos países, también uh, uh, en Asia, en Japón, en, en Portugal y en otros lado, lugares, se están haciendo como servicios compartidos donde las universidades o diferentes universidades cooperan y, y, y, y, y, y, y comparten los recursos y los costes de manejar sus, uh, uh, sus uh, uh, uh, uh, infraestructuras y sus repositorios. Eso es muy importante uh, para, para garantizar que el, el conocimiento que se continúa produciendo en América Latina está de hecho haciendo parte del diálogo global para, para de, de creación de un espacio común, uh, un espacio abierto de conocimiento que está que sea un bien público y a servicio de, de la comunidad. Y en Coar, nosotros queremos trabajar con, con vosotros, con, siguiendo trabajando con los colegas y las universidades de América Latina para concretizar e implementar nuestra visión. Más una, una vez, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar con ustedes.